Muy buenas a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de este SMUC por la invitación a participar en el evento y especialmente a Sara Osuna y a los compañeros de coordinación de este webinar. Es un placer participar en este foro. Bien, eh, voy a compartir pantalla... Bien, eh, bueno, la participación en este espacio se centra en presentar de una manera práctica el concepto de intercreatividad y sus vínculos educativos, desarrollándolo a partir de, de dos proyectos que he podido coordinar. Proyectos que tienen la imagen como eje central, así como el aprendizaje colaborativo. Proyectos que realizamos durante el año pasado y que obedecen a lógicas intercreativas, pero desde diferentes perspectivas. Tim Berners-Lee, eh, en el ámbito anglosajón, y, y bueno, más cerca compañeras como Sara Osuna o Julia Mañero, han investigado sobre la idea de intercreatividad, la cual viene asociada a la implementación no tanto de un ejercicio colectivo de la creatividad, sino que está más focalizado en la necesidad de reconocernos como agentes activos e interdependientes en ese ejercicio colectivo, lo cual redunda en beneficio de la innovación social. Es decir, no se trata tanto de pensar en colectivo, sino de pensar en, en de, de pensar a través de, de pensar desde lo común. Se trata de asumir que nuestra creatividad depende de la creatividad de los demás. Eh, se trata de, de pensar que, mmm, si esto no es así, no puede desarrollarse. Este concepto es muy, muy poderoso desde la dimensión educativa. Quiero destacar fundamentalmente, bueno, quiero destacar dos, dos ideas dentro de, de los procesos intercreativos que están asociadas a dos proyectos. ¿no? La primera viene de la mano de, del primer proyecto que presentaré, el cual lleva por título Alegrías, o Cómo hacer un documental sobre Triana. Este trabajo audiovisual es, un, es el producto final de un proceso educativo, un proceso pedagógico que se desarrolló el año pasado, justo antes del confinamiento aquí en España. Precisamente este trabajo educativo es lo fundamental en el proceso. En realidad, bueno, para el ejercicio de intercreatividad, siempre el proceso es lo esencial. En diciembre de, del 2019 comenzamos a organizar desde la ONG Elige la Vida el taller de cine titulado Cine en la calle y pude coordinarlo entre enero y febrero del 2020. Elige la vida es una organización a la que agradezco que me permitieran colaborar y, y a la que le agradezco su existencia. ¿no? Y como ellos mismos se, señalan, eh, es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas voluntarias que se unen para denunciar las injusticias que observan en su entorno y, y plantear soluciones. Su entorno es Sevilla, desde hace ya más de 30 años y concretamente el barrio Tanseñero de Triana, un barrio que, que trasciende de la frontera de la ciudad y que mantiene una identidad muy marcada. ¿no? El propósito fundamental de Elige la Vida es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de drogodependencia, alcoholismo, VIH, personas sin hogar y en gravísimo riesgo de exclusión social. ¿no? dentro del área de Triana, eh, concretamente, ¿no? y así se mejora también la convivencia del barrio. Como he comentado, llevamos a cabo un taller de educación sobre cine, centrado en el cine documental, con el objetivo de empoderamiento comunitario y trabajo por la inclusión. Eh, un buen grupo de usuarios de Elige la Vida participaron en el taller y... Pues, de distintas nacionalidades, ¿no? Marruecos, Italia, España, Rumanía, Ucrania. Era una torre de Babel que nutrió el proyecto desde diferentes perspectivas. El proceso educativo se centró en la práctica y en pensar de manera intersubjetiva. Desde el taller se propusieron las estrategias, conceptos y acciones que, que sirvieron para que de manera paralela se realizara el trabajo documental que finalmente se hizo, Alegrías. El taller dio la, las claves para realizar el documental, eh, que podéis ver, integró en su web. La sinopsis del documental dice lo siguiente, literalmente. ¿Qué documental te gustaría hacer sobre Triana? Esto se pregunta un grupo de amigos del barrio sevillano de Triana, que, que quieren hacer una película y buscan la respuesta en su vecino. Se construye así un mosaico de ideas y sentimientos de un barrio con identidad propia. Un ejercicio de metacine desde y para la inclusión, donde lejos de la desesperanza se manifiestan las ganas de contar, construir y elegir la vida. En definitiva, un trabajo de cine dentro de cine que se pregunta sobre cómo hacer un documental por, y está hecho eh, por personas que viven y conviven en el barrio, personas que son los usuarios de Elige la Vida. Las ideas que se propusieron en la película pues partieron de los usuarios, fueron ellos los que utilizaron las cámaras, ellos se pusieron detrás y delante de la cámara, todo funcionó de una manera orgánica, junto con el equipo de, de voluntariado de la asociación y también por mi parte y mi colega de trabajo audiovisual encargado del diseño sonoro. Un ejercicio que ha puesto de manifiesto que la intercreatividad es una necesidad para la mejora social. Esta es la primera de las ideas que quería señalar. Toda innovación educativa debe ser un avance transformador en nuestra sociedad y en el conocimiento. La intercreatividad favorece ese avance, puesto que su avance implica avance social. La, la innovación educativa no es innovación eh, por, por el dispositivo que se utilice, sino por el cambio real que provoca. El conocimiento siempre, siempre va a ser un hecho común, colaborativo, y la intercreatividad es una manera de visualizarlo claramente. Vamos a ver ahora el tráiler del trabajo, eh, aunque el documental está abierto para su completa visualización. Eh, voy a, a compartir pantalla para ver el tráiler, para compartir el vídeo, perdón. Y si tuviese que plasmar a Tiana en una sola foto, ¿cuál sería? De eh. las fotos que te han hecho a unas veces, y eso en salir... Triana me gusta todo? De Triana te gusta todo. Yo lo haría sobre su gente y sobre su cultura. Tenemos una cultura maravillosa en Triana. ¿Cómo? Popularmente, las personas. que Hay que conocerla, hay que vivir en el barrio y sentir. Eso es muy complicado, tener sentimientos en un barrio. De Triana, me gusta el ambiente. ¿Qué me atrae gusta a la, la gente. Como me gusta, me gusta la gente aquí, que son muy amables. Bueno, el, el, el documental eh, se ha podido proyectar a pesar de la pandemia. ¿no? Nuestra intención era estrenar en la segunda quincena de marzo del año pasado y, lógicamente, pues era imposible. Hemos tenido que esperar un año para hacerlo y eh, en la comunidad de Triana pues, ha sido, la verdad, un pequeño éxito. ¿no? Y, y hemos tenido esa pequeña gran repercusión en medio, aunque ¿no? igualmente... Bueno, pues eh, ha sido muy, muy beneficiosa pa, para la comunidad de usuarios. ¿no? Eh, el trabajo también ha sido seleccionado y presentado en el Festival de Cine Creative Commons de Donosti, una gran alegría para la asociación y sus usuarios. Y, y claro, es que el reconocimiento de una producción audiovisual de estas características de cine colaborativo pues es fundamental para sus participantes. Aquí os facilito la web del documental donde accederéis al trabajo completo y a toda su información. Eh, la web podéis acceder en documentalalegrías.wordpress.com eh, Ahí comprobaréis, bueno, pues podéis ver desde el cortometraje íntegro, que tiene 11 minutos, hasta su sinopsis, eh, un pequeño apartado de prensa donde reseñamos diferentes... Eh, Items, ¿no? con, con diferentes medios, desde Cadenasel, Diario.el, el Diario de Sevilla, bueno, una entrevista que nos han hecho en relación con el Festival Creative Commons de, de Donosti. Fotografías, tráiler y, por supuesto, todo, en, los títulos de crédito con todos los participantes del de, eh, trabajo. Bien. Vamos ahora... Al... Vamos ahora al segundo proyecto y nos centramos en ese segundo aspecto que quiero destacar del concepto de intercreatividad. Contextualizo el proyecto que lleva por título Cuadraginta. Eh, el proyecto audiovisual Cuadraginta se presenta como una reflexión audiovisual que es colectiva y en la era COVID-19. Es un proyecto que, que he tenido la suerte de coordinar y en el que nos hemos implicado un buen número de colegas del audiovisual, a los que siempre agradezco su participación y compromiso cuadraginta, surge como reflexión en uno de los momentos más desconcertantes del confinamiento, en abril del año pasado. Eh, una reflexión colaborativa dentro de nuestra ya denominada era COVID-19. Eh, COVID el proyecto eh, engloba un grupo de películas trabajadas por por un equipo plural de compañeras, de compañeros, vinculados al, al audiovisual, desde distintos puntos geográficos internacionales, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Perú, India, México, Países Bajos, República Dominicana y España. Esta es su web, la que aparece ahí, no eh, institucional.es eh, barra cuadraginta. Vamos a, a visibilizarla. Aquí tenemos eh, la página web, repito, institucional.us.es barra cuadraginta. En, en esta web veis todos los trabajos realizados, todos los trabajos audiovisuales e información de los participantes y de lo que es el proyecto. Eh, como he comentado... Cuadraginta se centra en una reflexión audiovisual colectiva, pero recoge también la acción personal. En abril del 2020 nos lanzamos varias preguntas para que fueran contestadas por este conjunto internacional de compañeros. Preguntas que eran las detonantes para las propuestas audiovisuales. ¿Qué nos une a todos los seres humanos en una situación así? ¿Cómo estamos viviendo esta situación desde nuestros diferentes contextos? ¿Qué estamos aprendiendo como sociedad en esta coyuntura tan excepcional? Se trataba de responder estas cuestiones a través de un método de trabajo audiovisual, el cual atendía a la siguiente cronología y características. Por un lado, primera fase, la fase de producción. Cada miembro participante realizó un trabajo de investigación personal, grabando un conjunto de planos que reflexionasen sobre la experiencia que se estaba viviendo. Planos de diferente duración, angulación, encuadre, libertad absoluta. Después, cada participante debía seleccionar 20 planos de todos esos planos grabados y compartirlos con el resto de compañeros. Así entrábamos en la segunda fase, una fase de guionización y edición. A partir de ese gran conjunto de planos de todos los participantes, nos encontramos con, con más de 200 planos, debíamos organizar y editar un cortometraje particular, eh, trabajado con plena libertad. Solo había una norma que cumplir. Cada película tenía que utilizar, al menos, un plano de cada grupo de toma cedida por cada miembro participante. De esta manera, se garantizaba la participación colectiva eh, en, cada, en cada trabajo ¿no? particular. Eh, el resultado, como he comentado, se puede ver en, en, el, en la web del proyecto, en institucional.us.es eh, cuadraginta. Eh, pero, bueno, eh, también ahora voy a, voy a traer a, a colación uno, un ejercicio ¿no? de, de uno de ellos. No sin antes señalar, decir que todo el proyecto bueno eh, cuadraginta ha tenido su repercusión también en festivales como el Creative Commons de Almería, ¿no? en octubre-noviembre del, del 2020. Eh, os invito a que exploréis los diferentes trabajos que lo componen. Pero como he comentado, quiero señalar eh, bueno que veamos uno de ellos, el trabajo de, de, de Tomás Marte, de República Dominicana, el cual es muy interesante. Voy a abrirlo y vamos a compartir aquí. en casa. La rutina es distinta. La llevamos como podemos. Ya no voy a la escuela. Las clases son desde el hogar. TV, ahora, es mi pasatiempo principal. El mundo tiene algo en común. Las noticias hablan del mismo tema en todas partes. No visito a mis tíos y abuelos, solo conversamos por videollamada. Antes, corría a abrazar a mis padres, a entrada de la eso quedó en el pasado. Sé sí, que al igual que mamá, otras se quitan la ropa antes de entrar para no contagiarme. Pero algún día todo volverá a ser como antes. su línea de descenso. Bien. Comentaba que... El trabajo de, de Tomás es muy sugerente. El eh, invito, por supuesto, que, que podáis explorarlos todos. No, Son interesantes las los obras de, de Roberto Rodríguez desde Canarias, España, o Carla Fragoso desde México, o Camila desde Colombia, o Oni González desde Alemania. Bueno, la verdad que, que todos los demás también, por supuesto, son todos... Eh, bien interesantes y, y sugerentes. Todos tienen algo reseñable que apuntar y todos se relacionan con la segunda idea que quería destacar. Esa segunda idea en relación con la intercreatividad que quería mmm, subrayar tiene que ver con la construcción de la mirada y cómo la acción intersubjetiva y colaborativa conforma el discurso personal de nuestro relato. Bueno, nuestra mirada está conformada de manera inherente por la acción plural y, y, y todos los ejercicios ponen esto de manifiesto, es decir, la necesidad del otro para la construcción del yo. No existe un yo si no existe el tú y el nosotros. Es que es imposible. Es eh, una, una evidencia y una premisa. En resumen, eh, estos son los dos proyectos que querían que quería presentaros. ¿no? Estas dos son las características sobre las que quería reflexionar en torno a la intercreatividad. La primera, la intercreatividad como herramienta de cambio social, herramienta de innovación educativa y social. Y la segunda, la intercreatividad como estrategia de aprendizaje y visualización de la necesidad de interdependencia. Como señalaría Paulo Freire, el yo dialógico sabe que es precisamente el tú quien lo constituye. Esa es la esencia para un trabajo innovador pedagógico. Esa es la esencia del trabajo colaborativo en el aprendizaje y, por extensión, en la articulación del conocimiento. Como diría Juan de Mairena de Antonio Machado, todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Muchas gracias. A partir de ahora, paso a contestar a algunas de las preguntas que se han formulado. Leo literalmente. Planteo una pregunta a Carlos. Como has dicho, no existe un yo sin un tú o un nosotros. Sin embargo, en la gran parte de la educación predomina el yo aislado, sin otra colaboración con el otro que la competencia académica. Como artista pienso que el papel del arte en el aula es meramente testimonial, enfocado a una función decorativa o de habilidad plástica. ¿Piensas que se puede aprovechar la experiencia forzada digital para cambiar esta experiencia y pasar a una estrategia colaborativa con un fuerte componente artístico comunicativo intercreativo en el fomento de aprendizaje se pueden establecer eh, estrategias intercreativas entre alumnos y docentes de forma horizontal que fomente la, que fomente la educomunicación bien primer punto totalmente de acuerdo la, la competencia es la herramienta de construcción de individuo y sociedad hoy día pero ojo jamás estamos aislados es decir, nadie construye en solitario. Siempre se, el saber, siempre su saber se, se debe a, a otros. Todos nos aprovechamos de las dinámicas de otros. Otra cosa es el uso ético que hagamos. Segundo punto, eh, totalmente de acuerdo con que el papel del arte es testimonial en nuestras aulas. Hay una falta de formación y especialistas de base de, de, de, de, de, de artística. Mi trabajo es ese profesor de educación artística, y trabajamos para subvertir la idea de, de una educación artística que se entienda como mero entretenimiento, aludiendo a Brecht, ¿no? Ni siquiera es, eh, es espejo de la sociedad, sino de lo que se trata es de ser martillo. La verdadera innovación educativa reside en eso. No se trata de utilizar la última tecnología, sino de generar el cambio social con el cambio pedagógico. Y esto me lleva a lo último, ¿no? totalmente de acuerdo en que se pueden establecer estrategias intercreativas entre alumnos y profesorado para que se genere una estrategia colaborativa de aprendizaje. No solo se puede, sino que es un deber y responsabilidad académicas. El conocimiento no se desarrolla sino es en colectivo y de manera compartida. No se trata de aprenderlo eh, en una experiencia digital forzada, pues que, pues claro, ya hemos visto que, que lo importante es el foco pedagógico y no la dimensión digital, como decía Pietro Prieto. Castillo, dime qué haces con una pizarra y te diré qué haces con una pantalla. Otra pregunta, ¿qué balance hacen las personas que han participado en el proyecto ¿no? y qué dicen al ver el resultado colaborativo, el proyecto de alegrías? Bueno, pues es muy positivo, muy positivo. Todo, todo proceso educativo artístico necesita un trabajo de reconocimiento. El cine participativo es fundamental esa parte ¿no? del proceso. Pudimos hacer una mini-premier justo antes del confinamiento, justo, ¿no? pero una mini-premier que la hicimos en, en la propia asociación, ¿no? y, y fue muy emocionante. Ellos ya han podido recibir inputs muy favorecedores, ¿no? y, y, y bueno, lo bueno es que no acaba aquí. Eh, el Ayuntamiento de Sevilla ha asumido el compromiso por la difusión, y no solo eh, difusión por centros culturales, sino también por, por, por los educativos, y eso es fundamental. Eh, otra pregunta más, eh, si hay entidades educativas ONG, plataformas ciudadanas que les gustaría expresarse visualmente y construir digitalmente su relato y no saben muy bien cómo eh, empezar, eh, ¿cuál es, ¿qué pasos eh, recomendaría ¿no? para iniciarse en el proceso de incorporar arte digital, documentales y el audiovisual en esa dinámica? Bueno, pues en primer lugar es cambiar de perspectiva. Ese cambio de perspectiva tiene que ver con asumir que el cómo proyectar tu idea visual, eh, bueno, visual y artísticamente, es tan importante como lo que se quiere proyectar. Es decir, el cómo es igual de importante que el qué. Es parte de ese qué y es parte de ese contenido. Hay que revalorizar el trabajo, información artística y, y audiovisual. Hay que mimar especialmente el campo comunicativo, porque es un campo comunicativo. Muchos proyectos fracasan por una mala comunicación y, y la estética en ello es fundamental. La formación artística es un compromiso, no, no se adquiere por ciencia infusa. ¿no? El saber comunicar requiere estudio, formación, saber comunicar desde un punto de vista artístico y audiovisual, pues, pues igual. Un buen periodista se forja formándose y ejerciendo su profesión, el docente se forja formándose y ejerciendo su profesión pues Igual, como todas las profesiones, es una curva de aprendizaje lenta y larga, eso sí, como todo aprendizaje profundo. ¿no? Ahora, en, ese, en esa curva de aprendizaje, mientras sucede, pues recomiendo tres cuestiones de inicio. ¿no? La primera, pues formación fundamental, que, que esa formación no, no es técnica, o sea, la técnica es... Eh, eh, es importante, pero es complementaria. Hay que formarse en concepto, en conceptualización de ideas, en estudios de estética, en creación. Cerrar esa idea más ingenua de si yo aprendo a manejar pues un programa de, de edición de vídeo, pues ya, ya realizo vídeos y punto. Después, segunda estrategia, pues que, que, o sea, segunda recomendación, pues una estrategia de aprendizaje que se lleve a cabo, una estrategia de aprendizaje de composición visual. Es decir, busca, lee, mira, mira muchos diseño, películas, etcétera, copia, copia, copia lo que te gusta, roba idea y, y comparte, sobre todo comparte lo que haga. Y tercer, en tercer tercer lugar, ¿no? Pues mientras que esa formación se desarrolla, pues es importante que, que, que se confíe en personas que lleven esto a cabo, es decir, que hay que desterrar la idea de eh, esto lo hace el meritorio del meritorio. Si se quiere nivel de comunicación profesional, hay que aliarse con compañeros que así lo procuran. Una, NG, una ONG, una empresa, cualquier persona. Hay que delegar ese trabajo en, en, en personas que, que, que sepan no trabajarlo. Y bueno, y por último, un bonus, ¿no? Que te, bonus track, ¿no? Que, que hay que apasionarse con el aprendizaje de artístico y visual. Dedicarle tiempo y esfuerzo. Saber que las artes forman parte de eh, la idea que, que se tiene del de, de proyecto, pero fundamentalmente, como ya digo, eh, apasionarse. Bueno, eh, os doy las gracias, eh, muchas gracias por, por este rato de charla y por este rato en el seminario. Así que nos vemos en, en otra ocasión y nos seguimos en redes. Muchísimas gracias.